¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos de nuevo. Estamos aquí encantadas con los agasallos de la Deputación de Pontevedra, aunque es cierto que estas jornadas son en sí un agasallo para todas nos. Por eso, lo primero que quería hacer era dar las gracias a la Deputación de Pontevedra, a su presidenta, por permitirnos seguir aprendiendo, dialogando, por abrir esas fiestas al mundo del feminismo, los estudios y e a realidades. Eh, También a Rosa Cobos, a organizadora, como siempre, por ter atinado en eh, esas 15 ponentes que... ¿Tienen participado ya o que van a participar esta tarde o mañana en estas jornadas? Eh, ponentes de altísimo nivel, como a que a mí me toca presentar. Eh, por deferencia voy a cambiar o castellán para que Marina Subirats eh, nos entienda eh, bueno, pues lo mejor posible, que sé que el, el gallego lo entiende perfectamente. Pero bueno creo que nos podemos pasar al castellano porque además, antes de presentarla, yo había pensado en, tra en traer titulares de periódicos, que hay muchos, o cifras, muchas se han dado ya durante esta mañana, pero después pensé que quizá eh, para introducirla, porque yo la seguía, la seguí cuando, cuando fui madre, eh, os voy a contar pues, una pequeña reflexión personal que al final es una pequeña historia eh, personal. Yo hace 10 años fui madre eh, tuve un niño, un hijo, se llama Pau, y entonces eh, mi pareja y yo decidimos acentuar roles que, por otro lado, ya por conciliación existían en mi hogar. Entonces, eh, mi pareja, mi marido, se erigió como eh, la cara visible de la casa. Se quedó con la cocina y con todo lo que implica, con la compra y con lo que íbamos a comer al día siguiente. Hace 10 años también decidimos que íbamos a, a pintar la habitación del niño de, de verde, un color que pensé yo, y Marina Subiraz lo dice en algunos de sus libros, eh, era un color neutro de género. Eh, mi hijo eh, iba, jugaba con muñecas, con cocinitas, donde emulaba el trabajo de su padre en la cocina de mi casa, también jugaba con balones, jugaba con, jugaba con, con coches, y bueno, desde hace 10 años yo no utilizo un cepillo de dientes que sea rosa. Sabéis que vienen en packs de colores desde hace 10 años, conscientemente, yo utilizo el verde o el azul, mi marido se queda con el rosa, se queda también con el lila. ¿vale? Suelen ser El pack de colores suelen ser esos cuatro. Creímos que lo estábamos haciendo muy bien. Los primeros años de su vida mi hijo no tenía conciencia de género. Luego fue al colegio. Yo no sé si fueron las aulas o fue el patio, pero lo cierto es que ya en sus primeros días de colegio, él habló desde muy pequeñito, venía preguntando porque, por qué a las niñas les tenía que gustar más el color rosa y que porque ellas no podían jugar también al fútbol cuando eh, mi hijo era consciente de que esas preguntas no tenían sentido porque cualquiera de las niñas de su clase jugaban diez veces mejor al fútbol que él. Es. Que yo no sé si, repito, fue en el patio o en las aulas, aunque yo tenía... Eh, la intuición eh, de que probablemente eh, el problema estuviese también en las casas de las madres y los padres de estos niños y niñas que acompañaban y que siguen acompañando en el colegio a mi, a mi hijo. Yo creo que muchos de ellos y muchas de ellas no accedieron a algunos libros como los que Marina tiene, como, y ojo que el título ya lo dice todo, Rosa y azul, la transmisión de los géneros de la escuela mixta, Balones fuera o Forjar un hombre modelar a una mujer. Decía, los títulos, lo dicen todos son solo algunos, tiene también coeducación, apuesta por la libertad, Barcelona, de la necesidad a la libertad, las clases sociales, en el umbral del siglo XXI, educar a las mujeres, o el último, que está a punto de traducir al castellano, de mares a fillas, la transmisión de la feminidad. Marina Subirats, que me acompaña aquí a la derecha y la verdad es que es un honor Es socióloga, ha trabajado fundamentalmente sobre temas de educación y coeducación, sobre la evolución de los géneros y también en otros ámbitos, quizá los que más nos atañen aquí, como la estructura social de Cataluña. Actualmente es catedrática emérita de Sociología de la Universitat Autónoma de Barcelona. También ha desempeñado algunos cargos políticos como el de directora del Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales o el de concejala de Educación del Ayuntamiento de Barcelona. Es, don Horis, es doctora honoris causa por la Universidad de Valladolid en Palencia, por la universidad Rovira y Virgili de Tarragona y por la universidad de Girona. Tiene innumerables premios, no los voy a decir todos porque ya me ha dicho, cuando me presentes en el currículum, sé breve, porque lo importante es lo que digamos aquí. Así pues, no me voy a parar más en su currículum porque lo importante... Es lo que nos tiene que decir, y no sé si podrá hacer algo, decir algo de mi pequeño experimento sociológico. Pues buenas tardes, muchísimas gracias, María, por esta presentación que ya sitúa, digamos, mi personaje o mi persona y mi trabajo durante años. Y por supuesto, pues muchísimas gracias a la diputación y a la presidenta que nos ha dejado. Mmm, con la boca abierta, tanto por su, por su empeño y sus logros, como por haber conseguido cosas tan difíciles de conseguir como traer a las mujeres, hablar además de feminismo en un lugar tan maravilloso como este. ¿Eh? Generalmente eh, pues, las mujeres estamos en rinconcitos donde podemos, eh, siempre es difícil encontrar digamos, estos sitios maravillosos, y en cambio, pues eh, aquí estamos. ¿eh? Y esto seguro que no es porque sí. Es algo que ha habido que pelear muchísimo. Bueno, voy a empezar a contaros mi punto de vista. Y lo voy a hacer, pues evidentemente, tocando muchos de los aspectos que eh, se, han, se han tocado ya esta mañana. Uh, y tratando quizás de sintetizarlos para que entendamos... Um, de qué va todo esto y cómo no es un azar, sino que, bueno, ya sabemos que no es un azar, pero digamos un poco la articulación. Pero antes de entrar, digamos, estrictamente en, en, en la política, y os voy a hablar sobre todo de lo que fue mi experiencia política en estos dos, en estos dos cargos que desempeñé. Eh, digamos, no tanto de lo que fue mi experiencia, sino de, de lo que aprendí o lo que después pude entender cuando ya había pasado y tenía un poco más de calma, de lo que había podido observar o suceder. Pero antes quería hablar un momento de la cuestión de, de cómo puede avanzar el feminismo y las políticas de igualdad. Y ahí también me refiero a lo que fue mi experiencia en el, en el Instituto de la, de la Mujer, se llamaba entonces, uh, en los años 90. Yo me di cuenta de que un, el feminismo, como cualquier movimiento social innovador, solo puede avanzar si camina sobre dos pies, que es, por una parte, un movimiento social, que es el que lo ha iniciado y el que lo empuja, y que es el motor. ¿Mm? Pero este motor, si no tiene engranaje con eh, las instituciones políticas, es como un motor que rueda en el vacío y que, por lo tanto, puede rodar hasta, hasta desgastarse sin haber hecho cambiar la realidad porque no no tiene los instrumentos para el engranaje con las instituciones que son las que eh, pues están capacitadas y, y tienen como misión el convertir las necesidades y los impulsos del país en políticas sociales ¿no? o en políticas eh, de todo tipo entonces por lo tanto, necesitamos el movimiento, pero necesitamos las instituciones. Cuando hay una buena articulación entre ambos es cuando los movimientos sociales mmm, pueden conseguir muchas cosas, porque realmente, mmm, digamos, sus impulsos siempre pretenderán ir más adelante de lo que pueden tragar las instituciones, porque las instituciones tienen muchas cosas que hacer, o sea, tienen múltiples frentes, por lo tanto, no pueden dedicarse solamente a lo que el movimiento les está indicando. Pero, digamos, el, el movimiento puede trazar lo que en un momento dado pueden ser objetivos incluso utópicos, pero después tiene que venir pues, la política concreta y, que, y ver si aquello funciona o no, y contrastarlo con el movimiento. ¿Eh? Cuando nos falla una de estas dos patas es muy difícil que los movimientos o que la transformación se produzca. Si falla el movimiento, pues bueno, las mujeres que estén en la política, pues con mucho esfuerzo van a conseguir cosas. Pero, por ejemplo, conseguir cambios eh, en las leyes es indispensable, pero no es suficiente. Tenemos un montón de casos, incluso en España, de leyes estupendas um, relativas al feminismo u otras cosas, que simplemente no han cambiado nada. ¿eh? Uh, yo he trabajado bastante, por ejemplo, con, como ejemplos de esto, sobre la ley de, de 2004 contra la violencia de género y la ley de igualdad del 2007. La parte de educación que estaba en ambas leyes era estupenda. O sea, servía para realmente dar un impulso a la coeducación en las escuelas. Simplemente ahí quedó y no se hizo Prácticamente nada. ¿eh? Una cosa concreta, para que veáis que no es solamente un discurso, pues lo que se establecía en, en la ley de violencia de género era que en cada escuela hubiera dentro del consejo escolar una persona encargada de mm, velar por mm, qué pasaba con la violencia de género, por lo tanto, para eh, impulsarlo en las escuelas, hablar con el profesorado, pensar en la formación, en los instrumentos… Yo estuve durante mucho tiempo nombrada en el Consejo Escolar del Estado, del Estado para esto y resulta que ni siquiera conseguí lograr que los informes del Consejo, del Estado, del Consejo Escolar del Estado mmm, pusieran algo en femenino. Ni eso, en el nivel más alto y más reglamentado y que tenía que ser un ejemplo para todo el mundo, pues ni eso. Entonces, ya nos no cuento pues, qué pasó, que las escuelas ni se enteraron de que tenían que haber mal Por lo tanto, evidentemente necesitamos las leyes, pero no es suficiente. ¿eh? Tiene que haber un cambio cultural y social. Y el cambio cultural y social es el que viene del movimiento, que tiene que enlazar con otras cosas. En este momento, y luego lo, lo voy a hablar un poco más si me da tiempo, yo creo que mmm, no es tanto sobre las políticas estrictamente o digamos que este canal está abierto sino que el que nos está fallando es el canal de presión sobre los medios de comunicación y las redes sociales y entonces la cultura que estamos difundiendo es una cultura que sigue siendo totalmente machista en muchos aspectos bien eh, esto que os digo tiene una, un problema que lo viví en el instituto y me di cuenta de él claro una, en el Instituto de la Mujer, o ahora de las Mujeres. Eh, este organismo eh, es la articulación del movimiento social con el Estado, con el gobierno, el que sea, al nivel que sea. ¿eh? Y entonces está tensionadísimo. ¿eh? Está tensionadísimo. Esto no ocurre con todos los ministerios o todos los organismos. Claro que hay las presiones de abajo y las de arriba, pero mm, en el caso de unas políticas que se hacen porque ha habido un movimiento que las impulsa, es todavía mm, mucho más complicado. Entonces, una manera como se, como se dio, por lo menos en la época en que yo estuve, no sé cómo está ahora, también tiene problemas, porque una de las cosas era dar subvenciones a proyectos de mujeres del movimiento feminista para que cambiaran cosas. ah Pero luego me di cuenta que esto también era una trampa, porque, claro, cuando ellas han montado sus oficinas o sus equipos y luego resulta que cambia el gobierno y viene un gobierno de derechas, ellas no pueden protestar porque ellas están dependiendo de las subvenciones. Es decir, se crea un clientelismo y entonces es una manera de amordazar el movimiento. En mayor medida o en menor medida. Unos casos más y otros menos, pero este fenómeno existe. O sea, esta articulación es complicada. ¿eh? El movimiento quiere siempre empujar más, el Estado resiste o el Gobierno resiste. Los, eh, bueno, pues esto nos lo han explicado, nos lo, no, lo ha explicado Carmela y nos lo ha explicado todas, ¿no? Los otros políticos, pues resulta que no, no tienen el mismo interés, resisten. ¿eh? Y entonces, esta institución está en medio absolutamente tensionada. Yo creo que esta es una de las cosas que no hemos sabido resolver y no sé si tienen solución, pero sobre las que deberíamos pensar. Un segundo aspecto del que quería hablar es el que ha salido un poco esta mañana, ¿eh? presionando a Nuria para que no abandonara sus tareas. Bueno, eh, mira, también os lo digo, o sea, lo que os voy a decir es sobre todo fruto de experiencia de muchos años de moverme en diferentes ámbitos, pero digamos dentro del feminismo. He visto, yo me he movido sobre todo en el, en el ámbito de las escuelas, porque he tratado sobre todo de mujer y educación. Entonces, he visto demasiados casos de maestras quemadas, lo que se llama quemadas. ¿Qué significa esto? Significa que, de pronto, en los centros hay una maestra, o dos o tres, que se dan cuenta de que tienen que cambiar, porque... Mmm, lo que están haciendo sigue siendo discriminatorio para las niñas, aunque las niñas tengan mejores notas, aunque tengamos más mujeres en la universidad, pero por toda una serie de razones, ahora no, no, no voy a entrar en ello, sigue siendo discriminatorio. Entonces, estas maestras se ponen a pelear para que eh, su equipo lo cambie todo, para que lo entiendan sus compañeros y compañeras, para que... ¿Qué pasa? Muchas veces se desesperan, porque ven que los, los otros no se mueven. Se desesperan y entonces intentan sacudirlos. Y, hombre, pero tal, y acaban pegando broncas. ¿Eh? Lo cual quiere decir que sus compañeros, sobre todo los hombres, pero también muchas mujeres, se cierran en banda. Ya no quiere, y esta loca ya está dándome la, la vara. ¿Eh? Y entonces llega un momento que esta mujer o estas mujeres, que tenían que ser el fermento del cambio, se agotan, y no pueden resistirlo. Y lo dejan o se amargan. ¿Eh? Entonces, yo siempre, de a partir de aquí, ¿qué les he dicho siempre? Mira, es mejor avanzar un metro, diez personas, que diez metros tú sola. ¿Eh? Claro que avanzar un metro es avanzar muy poquito y que no te satisface, porque tú ya estás viendo que hay que ir más allá. Pero es que si tú sola te vas más allá, resulta que lo que pasa es que concitas todas las... Críticas y, y, y tú, la reacción que tienes enfrente muchas veces es de, de no quiero oírte. Curiosamente, en las mujeres, esto lo he visto mucho en las maestras. mira muchas veces las maestras, cuando, porque por ejemplo da muchas charlas de coeducación explicando qué es y todo esto, y hay, hay mujeres que de pronto les da el pánico porque dicen es que. Si tengo que mirar esto así, no su docencia, su vida, se me hunde, ¿Eh? se me hunde, con lo cual no quiero verlo, prefiero no saberlo, porque si no tendría que ser consecuente y eso pondría en cuestión mi relación, etc. Entonces no quiero saberlo. Y entonces las ves, es como que se tapan los ojos, los oídos y huyen. ¿Eh? En los hombres no es esto. En los hombres es, ahora viene esta a darnos lecciones. ¿Eh? Pero, digamos, de aquí he sacado la experiencia de nunca lo enfrentes sola. Alguien lo ha dicho también esta mañana. ¿Eh? Que a lo mejor no lo enfrentará nadie si no lo enfrentas tú. Bueno, pero no, no vamos a jugar a ser mártires. ¿Eh? Porque además no sirve de nada. Es decir, cuando estás sola realmente se te comen y punto. ¿Eh? Por lo tanto, siempre... Hay que trabajar en equipo. Los cambios que propone el feminismo son cambios que se han hecho desde, desde todas, o muchas, no todas, por desgracia, pero desde muchas, se han hecho en equipo. No son cambios que se puedan realizar individualmente. ¿Que puede ser que esto lo retrase? Sí, pero de todos modos es la única manera de llegar a alguna parte. Entonces, respecto a lo que se decía, bueno, tenemos que estar, por supuesto que tenemos que estar, por supuesto, y hemos tenido que pelear mucho para estar, y aún no estamos al completo. ¿eh? Pero eh, no hay que tomarlo como una cosa individual. Es como que hay que arrastrar un gran peso y uno lo arrastra el rato que puede y luego lo deja y otra lo toma. ¿eh? ¿Cuál es el problema? Que nos cuesta mucho esta continuidad. Nos cuesta mucho, o sea, se ha hablado mucho de genealogías y en realidad nos cuesta muchísimo el tener continuidad ¿eh? y el traspasar el mensaje a las que vienen después. Hay una cantidad, esto ya se debe a otro fenómeno, que es que estamos en sociedades de cambio muy rápido. ¿eh? Las sociedades antes cambiaban muy lentamente y entonces eh, pues las hijas aprendían a lavar el, la sábana en el mismo sitio exacto en que lo lavó su madre en el río ¿eh? y así sucesivamente por lo tanto el cambio era muy lento ahora estamos en sociedades de cambio muy rápido que por lo tanto se rompe mucho la conexión entre generaciones eh, es mucho más el intragrupo generacional el que influye que digamos el vínculo eh, intra, eh, intergeneracional no eh, por lo tanto nos es muy difícil y lo estamos viendo. He explicado muchas veces este, este ejemplo y a lo mejor me lo habréis oído ya. Pero para mí fue algo que me aclaró muchísimo, que es lo siguiente. Eh, yo me hice feminista en el mayo del 76, en que hubo en Barcelona unas jornadas, las primeras jornadas de la mujer y entonces nos reunimos, pues unas 3.000 mujeres en la Universidad de Barcelona. Y cuando entrábamos, pues estábamos así medio diciendo, bueno, pues sí, quizás sí, pero en fin, esto... Muchas de nosotras militábamos entonces en los, en los partidos clandestinos, ¿no?, en el antifranquismo. Y entonces, pues bueno, aquello era lo más absorbente, parecía que era lo más necesario. Entonces, eh, coincidimos allí con lo que llamábamos las mujeres del 36 que eran las que durante la guerra y antes de la guerra, durante la república, pues habían peleado, porque claro, estoy hablando del 76, hacía 40 años, muchas estaban vivas. Y entonces contentas de reencontrarnos y de saber que teníamos unas madres, ¿no? que nos habían, unas mujeres que nos habían precedido en la lucha por las mujeres. Hasta que llegamos al tema de la sexualidad. Y ahí hubo una ruptura total. ¿Por qué? Porque para las mujeres del 36, el feminismo era ser puras y castas y fieles. ¿eh? Era el ser muy el ser mujer era, ¿no? Lo que dice Machado, muy sobre sí si doncella, ¿no? Perfecta de casada. O sea, eso. Y eso era lo que reivindicaban las feministas de la época. ¿eh? Y nosotras estábamos en plena revolución sexual. Con lo cual, vaya, nos insultaron, ¿eh? Para ellas éramos unas putas directamente, porque, porque bueno, pero vosotras os vais con cualquiera, tal. Ahí hubo una ruptura. Entonces yo me di cuenta de que los referentes generacionales son tan distintos, precisamente porque las cosas han cambiado, que muchas veces es muy difícil... El, el entendimiento entre generaciones. Nos ha pasado lo mismo en la generación actual, pero no entro en ello porque creo que es un tema suficientemente claro. Pero os lo he querido contar porque realmente en aquel momento del nacimiento del movimiento, eh, por lo menos en Cataluña, pues ya y estaba naciendo el movimiento feminista de esta fase, en todas partes, estaba en Madrid un poco antes y en muchas ciudades, pero ya se daba, digamos, este corte generacional, este enfrentamiento generacional, porque los significados de las cosas pues, son muy diferentes de un momento, en un momento o en otro. ¿no? Entonces, ahí el problema está en la continuidad y en cómo traspasamos a las, a las generaciones siguientes eh, eh, los, lo que hemos entendido, lo que hemos conseguido y los mensajes de, acerca que, de qué hay que hacer o cómo hay que hacer. Un poco el, el know-how, ¿no? que se dice en inglés, pues, el, el saber cómo, el, la metodología, el pensamiento y tal. Entonces, bueno, en este sentido quisiera entrar en el tema de, eh, de la política y del momento que vivimos. Mira, desde mi punto de vista, precisamente cuando un movimiento social avanza va y va logrando, mmm, va triunfando en cosas, va consiguiendo cosas, el panorama que se abre es muy diferente. ¿eh? De, desde allí... Utilizo una, una metáfora porque se entiende más rápido. ¿no? Eh, yo lo veo como, digamos, pues eh, hay una fuente en la montaña y va surgiendo un río y es un riachuelo y, y tal. Y entonces, eh, bueno, mm, eh, tú vas viéndolo y, y dices, el panorama que hay es este. ¿eh? Pero claro, el río sigue y luego cae y luego se ensancha y luego... Y entonces, cuando tú estás arriba de la montaña lo ves de una manera y dices, lo que hay que hacer es bajar la montaña. Cuando estás en el llano, lo que hay que hacer, a lo mejor, es subir otra montaña. Entonces, el diálogo es muy difícil, porque lo que yo veo no tiene nada que ver con lo que ve la otra. ¿Eh? Entonces, claro, en este sentido, pues es muy difícil coincidir en, en ver los objetivos. Pero si lo miramos de una manera más general… Mm. Digamos, en lo que yo he vivido ¿eh? desde el 76, bueno, en aquel momento el problema más importante que se nos planteaba, bueno, se nos planteaba salir del franquismo, que nos lo prohibía todo, por supuesto, pero, digamos, lo que había sido la cárcel para las mujeres, el, el, el peso muerto, era eh, los cuidados, era… La casa, era la familia, era la cocina, era el fregar, era todo esto. Entonces, todo esto había que apartarlo, porque lo que queríamos, cuando decíamos ser iguales, quería decir acceder a lo que acceden los hombres, que era lo valoroso, lo, lo, lo valioso. ¿eh? Por lo tanto, eh, todo eso de nuestra vida lo dejábamos aparte. Siempre he recordado también una anécdota de aquel momento. Un día que yo estaba hablando con mujeres de un barrio y una me dijo, mira, yo me voy, no quiero irte. ¿Por qué? Dice, tienes toda la razón. Pero si, yo, me, si me convences, pienso que he desperdiciado mi vida y no lo puedo pensar. ¿Mm? Pienso que he tirado la basura a mi vida porque la he pasado cuidando a mis hijos, cuidando a mi marido, cuidando mi casa… Y tú me estás diciendo que todo esto no vale nada. Entonces, no quiero saberlo. Bueno, era el trabajo que teníamos que hacer en aquel momento. ¿eh? El de negar esto. Y el de prepararnos para el mundo público. Para estudiar, poder ocupar trabajos, tener independencia económica, tener poder político, tener todo esto. Era... Lo que, lo que podíamos eh, en aquel momento, a lo que, a lo que teníamos que, que, que enfrentarnos. Porque efectivamente no estábamos preparadas para tener competencias iguales a las de los hombres. Entre otras cosas, había muy pocas mujeres todavía en las universidades. ¿eh? Hasta finales de los años 80 no es eh, superior el número de mujeres en las universidades españolas que el de hombres. Por lo tanto, en los 70 todavía había muchas menos mujeres. En los 60, que es cuando yo estudiaba, pues um, había, había facultades donde no había prácticamente nadie. Entonces, fijaos, todo el esfuerzo era por negar la herencia femenina, por llamarla de algún modo. ¿eh? Y por, decir, por ejemplo, una de mis amigas que, que era eh, ingeniera, una de las primeras ingenieras en Barcelona, tenía cuatro hijos. Y ella decía, pero esto no importa, yo puedo con esto y con mucho más. Yo me voy a la obra, te hago esto, te hablo. ¿Entendéis? Eh, teníamos que negar que esto fuera una rémora. ¿Por qué? Porque precisamente los hombres nos decían, tú con cuatro hijos, ¿dónde vas a ir? ¿Qué quieres hacer una obra de nada? ¿Eh? No, no, esto no tiene importancia. Fue la época, además, que intentamos cambiar, y cambiamos, Muchas de la legislación, por ejemplo, de la legislación europea en este sentido. Recuerdo que una de las primeras cosas que me tocó cuando fui nombrada directora del Instituto de la Mujer fue para sustituir a la ministra, que no podía ir en aquel momento, ir a una reunión de ministros europeos, bueno, de, de, de, la, de la Unión Europea, eh, que estaban analizando las leyes en las cuales se prohibía algunas formas de trabajo de las mujeres. ¿Eh? Por ejemplo, las minas, que trabajaran en las minas, está prohibido. Claro, aquello había sido una protección para las mujeres, pero en un cierto momento había mujeres en las cuencas mineras que decían es que si no, yo no puedo trabajar en nada, por lo tanto, déjenme trabajar en la mina. Entonces, eliminamos esas, esas leyes, ¿eh? las leyes que en términos de protección, pero también evidentemente de mantener una división sexual del trabajo, habían apartado a las mujeres de determinados trabajos. Era el esfuerzo nuestro, el decir, podemos con todo y podemos hacer lo mismo que los hombres. Y para esto estudiamos y para esto nos preparamos, etc. Esta fue una fase, una fase bastante larga. Hay países en los que aún están en esta, o que incluso casi ni la han empezado, como sabemos, eh, por desgracia, pues en Afganistán o lo que está pasando en Irán, etc. Yo creo que nosotras estamos en otra fase, nosotras me refiero pues, al mundo occidental, a la Unión Europea y especialmente pues, en el caso nuestro, en España. ¿no? Estamos en otra fase. Han pasado 40 años. Hemos entrado en las instituciones. Todavía no suficientemente, pero hemos entrado ya de una manera que no es excepcional. Entonces, ¿con qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado con que... El mundo público, no solo el de las instituciones públicas, sino también pues, el privado, como se hablaba esta mañana, de las empresas, etc., están hechas a imagen y semejanza de los hombres, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a los mandatos de género que les han tocado a través de la historia. Y es lógico que sea así, puesto que fueron ellos quienes lo construyeron. ¿eh? Yo a esto le llamo… Androcentrismo. No le llamo patriarcado. Evidentemente que el patriarcado es el gran paraguas que lo recubre todo, pero tenemos que empezar a distinguir aspectos dentro del patriarcado. Yo creo que hay unos aspectos más directos del patriarcado, como es que los padres obliguen a sus hijas a casarse con quien el padre dice, que entre nosotras ya no están o están minoritariamente. ¿Mm? Pueden estar pues, todavía en las mujeres que proceden de otras culturas, etcétera, pero... Digamos, en España como tal, pues esto ya no es lo más frecuente. ¿eh? En este sentido, el patriarcado pues, ha ido aflojando, o lo hemos ido aflojando. ¿eh? Pero ahora tenemos que enfrentarnos a lo que es, digamos, las construcciones del patriarcado. Cómo el patriarcado ha construido el mundo público y cómo, por lo tanto, este mundo público es androcéntrico. Es decir, construido a imagen y semejanza de los hombres y ahí es donde chocamos por todas partes ¿eh? y ahí es donde desde mi punto de vista tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en varios sentidos o sea chocamos por todas partes a nivel personal voy a referirme también a una historia vivida que fue la que me lo hizo entender yo estaba en el ayuntamiento de barcelona llevando los temas de educación. Entonces, había formado un grupo con mi equipo, digamos, más dirigente. Bueno, y yo venía después eh, de otra mujer ah, que era muy dura, ¿eh? muy dura y muy exigente. Y entonces, claro, nosotros pues, nos reuníamos, yo me reunía con mi equipo los, los martes por la mañana y me dijeron, ay, qué bien, porque es que antes pues nos reunían a las 9 de la mañana del lunes, nos pegaba una bronca la, la señora concejala y ahí vamos toda la semana con el susto en el cuerpo. Y contigo pues nos sentamos, hablamos, discutimos, yo les preguntaba evidentemente sus opiniones, cómo haremos esto, cómo haremos lo otro. Pues qué bien, muy contentos con Marina. Hasta un día que me di cuenta que mi gerente tomaba decisiones sin consultármelas. ¿eh? Y que de pronto yo me veía enfrentada, porque había incluso pues, una movilización pública, que me reprochaba una cosa que yo no tenía ni idea que se había tomado esa decisión. La había tomado mi gerente por su cuenta, porque total, Marina, no se va a enfadar. ¿eh? Bueno, y eso se repitió varias veces. Y entonces entendí, este, como todos... Lo único que entiende es la jerarquía. Y si tú no ejerces la jerarquía demostrando que eres capaz de cortarle el cuello, pues no te hace caso, te va a pasar por encima. Y lo tuve que llamar y le dije, la próxima vez te corto el cuello. Y a mí me molesta mucho, tener que decir eso. Me parece terrible. ¿eh? Ni es mi estilo, además yo lo que quería... Y que además, no por nada, sino porque considero que era mucho más eficaz, es poder hablar con ellos que llevaban tiempo allí, pues esto cómo lo hacemos, qué problema hay, hasta dónde se puede tomar esta decisión. Pero claro, si yo era tan dialogante, pues no. ¿Por qué? Porque en el mundo masculino lo que se entiende es la jerarquía, es la jerarquía de poder. Y por lo tanto, si tú tratas... No por nada, porque yo ni siquiera lo había pensado, pero porque mi manera de hacer pues, es trabajar en equipo, es dialogar, es preguntar. Es... Pues es que, es que, total, tú no mandas. ¿eh? Es que, total, podemos tomar decisiones. Bueno, a lo mejor te extraña un poco, pero tampoco nos vas a echar. Y entonces tienes que ser durísima para que se enteren. ¿eh? ¿Entendéis? O sea, hay una cuestión de, de método que tenemos que cambiar? Porque estamos en casa ajena. ¿Eh? Esta es una, una, una imagen que le he repetido muchas veces. Nos han abierto la puerta. Bueno, hemos empujado tanto que la hemos reventado. Vale. Hemos entrado. Pero cuidado, no toques esta silla. Esta silla está aquí para siempre. ¿Eh? Estuvo aquí, por, por lo tanto, no, en esta tú no te puedes sentar. No. No, tú... Bueno, has entrado, vale, pero en un rinconcito, que no se te oiga mucho, que sigas las reglas, ¿vale? Entonces, claro, es un mundo androcéntrico. No está hecho a nuestra medida. Nadie pensó en esto. Entonces, claro, esto te afecta a un nivel individual, como os he contado. Te afecta a muchos niveles. Pero lo más grave es, y esto ha salido también esta mañana, que claro, desde mi punto de vista, mi deseo no era tanto promocionarme, sino cambiar cosas. ¿Por qué? Porque la humanidad masculina ha funcionado dando importancia a la producción y la reproducción la ha dejado como una cosa particular en manos de las mujeres. La reproducción, me, me, me, digamos dicho así, ¿no? Eh, globalmente, la reproducción de la vida y el cuidado de la vida. Era un tema particular de las mujeres, un poco porque les parecía, porque, porque les gustaba, porque se entretienen. ¿Eh? Pero la organización de la sociedad es una cosa seria y esa es nuestra. Entonces, claro, cuando nosotras entramos allí, aquí hay un choque. ¿Por qué? Porque a nivel individual no se tiene en cuenta que tú estás sosteniendo también la reproducción al nivel que sea, ¿eh? pero digamos yo no tuve hijos, pero pero tuve padres y por lo tanto pues en algún momento tuve que cuidar de mis padres y la mayoría de las mujeres tienen hijos y por tanto tienen que cuidar de sus etcétera, es decir y aunque vivas sola, o sea no te vas a comer cada día al restaurante, pues te gusta hacerte tu tu caldito lo que sea, por lo tanto tú soportas una serie de cosas que son la parte reproductiva de la vida, ¿eh? de mantenimiento de la vida, de sostenibilidad de la vida, que ellos no, no entran en su horizonte vital. Con lo cual, ni a nivel de la organización interna, como hemos dicho muchas veces, salen de las reuniones que han acabado a las nueve de la noche y se van a tomar una cerveza y siguen con lo mismo. Entonces, y ahí toman las decisiones serias a veces, etcétera ¿no? Y las mujeres pues, se van a casa porque ya están llegando tarde para lo que tenían que hacer. Entonces, ni la organización del tiempo, ni del espacio, ni, eh, ni la, la, la, las conversaciones informales, nada está preparado para que estemos las mujeres. Nada está previsto. Pero esto trasladado al nivel macro, pues todavía es peor, porque quiere decir que solo se piensa en la producción. En este momento, yo diría, ni siquiera en la producción. En este momento se piensa sobre todo en el capital, en acumular dinero. ¿eh? Pero esto es otro tema que nos llevaría muy lejos y que está un poco fuera de lo que hablamos hoy. Entonces, eh, todo se ha convertido en capital y entonces incluso la manera de entrar en el mundo de la reproducción se está, digamos, Conformado a partir del capitalismo, es decir, de se gana dinero con esto o no se gana dinero con esto. ¿Eh? Y entonces, es muy curioso porque, por ejemplo, eh, lo que pasó en la Revolución Francesa es muy interesante porque en la Revolución Francesa los hombres acordaron pues, los, los derechos humanos. ¿eh? Le droit de l'homme, cuidado, de l'homme, lo decían bien claro. ¿eh? Eh, Pero entonces dijeron. Claro, pero esto de los derechos es derechos individuales, entonces esto romperá la solidaridad. Entonces, ¿quién se ocupará de los débiles? Que lo hagan las mujeres. ¿eh? Y entonces las mujeres no tienen derechos, las mujeres siguen siendo, o sea, se identifican todas, eh, todas valen lo mismo, tienen esta misión. Es un poco triste, ¿eh? bueno, en algunos casos pues hay algunos… algunos eh, de estos ilustres eh, hombres de la época, ¿no?, que, que dicen, es un poco triste que no puedan tener derechos, pero bueno, en el fondo les gusta bastante, les gusta bastante su vida. ¿eh? Y hemos seguido así dos siglos, es verdad, hemos seguido así dos siglos. Entonces, bueno, claro, quizás es hora de cambiar, es decir, es hora de asumir que la vida humana sobre la Tierra implica... Producción y reproducción. Y que estas dos esferas no pueden estar separadas por sexos. Y que al mismo tiempo tienen que estar al mismo nivel, por lo menos, de importancia. Y en este momento quizá tenemos que dar más importancia al mundo reproductivo, porque ha tenido tanto al mundo productivo ¿eh? que incluso pues, se ha constituido en una amenaza para la propia supervivencia humana. ¿Eh? ¿por qué? porque el mundo productivo está regido, entre otras cosas por la competición y la competición no respeta nada es decir, si hay que cargarse un río, pues te cargas el río y si hay que cargarse a una nación entera, te la cargas y así estamos llegando a la situación actual digamos, de, de, de, casi de, de terror desde el punto de vista ecológico, ¿no? Y, y que vamos descubriendo lentamente pues la factura que nos queda por pagar entonces, voy a ir terminando. Eh, desde mi punto de vista, tenemos que… o sea, el objetivo en, el, en este momento es completar la esfera de lo político y de lo cultural uh, haciendo que sea compatible el mundo de la producción y de la reproducción. Si no lo queréis llamar reproducción, que es como lo hemos llamado muchos años en sociología, digamos, se puede hablar, como se habla ahora mucho, del cuidado. Pero el cuidado para mí es una palabra un poco restrictiva respecto al conjunto. ¿eh? Pero, ¿Por qué? ¿Qué problema tenemos adicional? Ah, pues que es que resulta que... Como las mujeres hemos estado fuera de este mundo público, ni siquiera sabemos muy bien qué es lo que queremos. ¿Eh? Esto lo he explorado últimamente en el libro que he escrito sobre las madres y las hijas. Eh, el trabajo familiar ha consistido en crearnos tal confusión mental que aceptáramos como deseo propio el deseo del otro. Con lo cual... No sabemos cuál es nuestro deseo. En general no sabemos cuál es nuestro deseo y por lo tanto no sabemos cuál es nuestra alternativa. Y somos las primeras que hemos pasado por una fase en la cual hemos tenido que renegar de todo el legado femenino, ¿eh? porque había sido nuestra prisión, con lo cual había que deshacerse de él. Pues que resulta que este legado femenino, sin este legado femenino no hay humanidad. Porque verdaderamente, pues claro, si, si dejamos de, de producir niños, se acaba la humanidad. No estoy reivindicando que tengáis más hijos. ¿eh? Hay muchos hijos en el mundo y muchas hijas que, que necesitan cuidados y que y, y probablemente somos demasiadas personas en, eh, vivas en la humanidad en este momento. Pero la cosa es así. Es decir, si llega un momento en que me tengo que dedicar tanto, fue mi vida, mi elección en ese momento, a la profesión, y a que a la profesión me acepte y que pueda yo trabajar, pues no me da la vida como para tener una familia. Entonces esto pues va siendo un poco, recordad que estamos en una de las natalidades en España más bajas del mundo. ¿eh? Y no estoy reivindicando que haya más natalidad. Lo que digo son las consecuencias de negar la importancia de la esfera reproductiva. ¿eh? Pero no solo esto, es que en nuestra propia vida... Cuando se, se decía esta mañana, bueno, pero es que, es que las mujeres no tenemos continuidad. Yo creo que necesitamos tener continuidad como, como mujeres feministas. A nivel individual, recuerdo que después de las primeras, después de dos o tres elecciones a, a los ayuntamientos, eh, en Cataluña se escribió un libro, escribieron un libro las que habían sido... Alcaldesas y que lo habían dejado y me pidieron que les hiciera el prólogo. Yo estuve leyendo aquello y todas decían, ha sido estupendo, maravilloso, lo he pasado muy bien, pero yo tengo otras cosas que hacer, yo me quiero ir a mi casa porque no estoy atendiendo a, a, a mi madre, no estoy atendiendo a, a mis plantas, no estoy atendiendo a lo que realmente pues, me, me gusta. ¿no? Y en parte se iban por esto. Y los hombres debían de hacer lo mismo si es que tuvieran alguna planta que les interesa, digamos. Claro, ¿eh? es decir, si su vida no estuviera solo encajada en una dirección. Las mujeres nos mantenemos mejor porque caminamos sobre dos patas. ¿eh? Suicidios hay muchos menos de mujeres históricamente. ¿Nos falla la pata profesional? Tenemos la pata familiar. Y al revés, a veces te falla la pata familiar y te apoyas en la profesional. Los hombres... Se juegan todo en la pata profesional. Claro que les importa la familia, claro que le ponen algo en la familia, pero, sí, pero no pueden, eh, digamos, eh, organizar su vida en torno a la familia, porque entonces pues, son despreciados por los propios hombres. ¿no? Y entonces, un fracaso en lo profesional es un fracaso en su vida. ¿eh? Eh, solo os digo una cosa, porque no lo voy a desarrollar, pero... Esto lo estoy siguiendo desde hace 15 años. Eh, la, la menor esperanza de vida de los hombres está vinculada al modelo de, de masculinidad hoy. Hoy el modelo masculino mata. Y mata a las mujeres, lo sabemos, pero mata más a los hombres. ¿eh? Y, no, y no, o sea, ahora no os lo voy a explicar porque no me da tiempo, pero, pero tengo los números hechos y los voy siguiendo, ¿eh? Y es así. Es decir, esta masculinidad actual es una masculinidad construida hace muchos siglos por unas necesidades de hace muchos siglos y que hoy es totalmente obsoleta, pero que se mantiene porque los hombres tienen miedo a perder poder y, por lo tanto, ahí están. Entonces, y acabo. ¿Dónde veo yo la dificultad? Pues yo la dificultad es aquella idea... ¿Qué pasará? ¿Cambiarán las mujeres la política o la política cambiará a las mujeres? ¿Eh? Y durante mucho tiempo lo que hemos visto bastante es que la política cambiaba a las mujeres. Porque hay muchas mujeres que al entrar en política se adaptan y se mimatizan, No tienen otra, otra, otra posibilidad. Tiene que haber muchas mujeres como para superar esto. Y para poder hacer políticas realmente feministas. Porque, como se decía esta mañana, no basta con que tengamos ovarios y seamos mujeres. Tenemos que tener una mentalidad feminista para poder transformar. Y eso no es fácil. ¿De dónde sacamos el impulso? Yo creo que sacamos el impulso, o tenemos que sacarlo, precisamente de este legado femenino que ha sido la defensa y mantenimiento de la vida. ¿Eh? Pero somos las primeras que tenemos que valorarlo. Porque si nosotras mismas no lo valoramos... ¿Eh? Cuando yo voy a las escuelas y, los di y les digo, es que todo lo habéis transformado en, en, en, en pistas de deporte y solo juegan los niños, me dicen, bueno, las niñas que jueguen también a fútbol. Y yo les digo, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué otra cosa puede ser? Bueno, pues a lo mejor las niñas podrían jugar a muñecas e invitar a los niños a jugar a muñecas. Me miran como diciendo, pero qué antigua que está diciendo… ¿Qué interés tiene jugar a muñecas? Digo muñecas como podría decir otra cosa, ¿entendéis? Pero claro, es que ni nosotras nos lo creemos, ni nosotras nos lo creemos. Entonces hay que articular mucho más el, el legado de mujeres para saber qué es lo, desde dónde queremos transformar la sociedad. No digo sustituir la existente, los hombres hicieron muchas cosas, muchas bien, y, y, y, y las hemos aprendido de ellos y las hemos copiado. Pero falta nuestro legado, que es absolutamente indispensable para, para la humanidad simplemente, ¿eh? para la humanidad y para la Tierra en este momento. De modo que yo creo que esta es la dirección en que tendríamos que trabajar. Gracias. Son las 5 y 22, vamos bien de tiempo, eh, así que si os parece, porque sé que alguna de vosotras está deseando eh, preguntar, podemos abrir un breve turno, tenemos 8 o 9 minutos eh, por delante, para que podáis haber, no sé, hacer alguna pregunta. Hay varios temas sobre la mesa, la producción, la reproducción, los medios de comunicación, y las redes sociales y el papel que jugamos en todo eso, yo creo que mucho más. Eh, importante del que, de lo que en realidad hemos dicho aquí, que se podría decir mucho más. Sí, sí, sí. Así que levantad mano y si levantáis mano... Yo, yo tengo una primera pregunta mientras vosotras vais pensando eh, quién quiere hacer la primera de ese lado. Eh, ¿Sobrevivió ese gerente? ¿Sobre, ¿Sobrevivió? <risa> Sobre, A tu mandato, por lo sobrevivió menos. Sobrevivió porque me obedeció. Si no, no hubiera sobrevivido. ¿Eh? Él se creía que sí, porque él se creía... Que nunca el alcalde, los, los gerentes eran, no sé si en todas partes, en Barcelona son nombrados por los alcaldes, ¿eh? No se fían mucho de las elecciones, o sea, de, de, de los propios concejales y entonces les ponen ahí alguien que controle las cuentas. Bueno, pero claro, si yo digo que este se va a la calle, se va a la calle o por lo menos deja de trabajar en, mi, en, mi, en lo mío. Entonces, sobrevivió porque se adaptó, ¿eh? ¿Algún año de vida que te habrá costado dar ese golpe en la mesa? Bueno, sí, me molestó tanto que me obligó a reflexionar. Y entonces entendí que es que me había metido en un mundo... O sea, por ejemplo, hay otra cosa y la cuento muy rápido. Eh, los hombres, se decía esta mañana también, se cooptan entre ellos porque se reconocen entre ellos y no nos ven. Entonces... En el ayuntamiento eh, hay una mesa así y luego es un semicírculo donde se, se nos sentábamos los, conce ahora, los concejales. Entonces nos habían puesto primero por orden de, de la lista. Por lo tanto, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Pero luego se fueron nombrando cargos y los cargos iban siendo los hombres. Y entonces iban corriendo y entonces resultó que toda la primera fila eran hombres. Y un día se lo dije al alcalde y me dijo, no, él estaba delante, aquello duraba 12 horas, nos estaba viendo, pero no se había dado cuenta de que ya no había mujeres en la primera fila y de que todo eran hombres. No nos ven. ¿Eh? pues claro Estas jornadas nos sirven para aprender y para hacernos ver, alguna que quiera, o alguno que quiera, que ve hombres también aquí, levantar la mano... Para esa pregunta, porque tenemos todas las dudas, todos los problemas, nos faltan las soluciones, pero entiendo que esto exigiría otra conferencia, otra entera como, como mínimo. Bueno, ¿sí? No. Pues a mí solamente me queda dar las gracias a Marina Subirats eh, por su presencia. Ay, ah, tenemos aquí una pregunta. Mira qué bien, qué alegría. Eh, tenemos un micrófono que está llegando, viene por el pasillo. Eh, no iba a decir nada, pero ya que nadie pregunta, pues y aprovechando que me voy, me tengo que ir por, por desgracia, no me puedo quedar más, quería un poco eh, profundizar un poco sobre la salida. Eh, no, no es que me guste a mí, porque realmente estoy un poco violentada con esto, de que si me voy o no o sea una cosa de, de, de diálogo, pero sí quiero dejar dos, dos cuestiones. Eh, en mi caso, que no he entrado en mi caso, pero voy a entrar ahora, no es por cansancio o por ninguna de las cuestiones que ha mencionado Marina. Yo creo que tenemos, o sea, es no querer participar de esta manera. No sé si me he explicado bien, o sea, es no tenemos ninguna obligación de vivir ni trabajar con las reglas patriarcales. Y yo creo es un poco parecido a, no sé si tendrá buen, buen fin o no, a este movimiento que nace en Estados Unidos que le llaman la gran renuncia, que es el abandono de millones de personas de su puesto de trabajo porque las condiciones son pues de pura supervivencia, un movimiento que ya está llegando en España. Bueno, no es que yo lo proponga, cuidado, pero creo que no tenemos ninguna obligación de participar en política con las reglas políticas patriarcales y que es quien lo decía, lo decía esta mañana, ay, no me acuerdo quién era, el puñetazo encima de la mesa, ¿no? Pues a lo mejor, Rosa, efe, efectivamente lo decía ella esta mañana, a lo mejor es un puñetazo encima de la mesa. Yo he sido una mujer que ha trabajado toda su vida prácticamente en contra de la violencia. ¿Por qué tengo que vivir con violencia en mi vida? Me pregunto. no Beatriz me mira porque creo que <risa> piensa lo mismo. O sea, si toda, si toda nuestra trayectoria política fuera o dentro de las instituciones ha sido en contra de la violencia porque tenemos que soportar violencia política si yo toda mi vida he luchado para que no haya violencia en, en la vida de las mujeres entonces yo quiero que la reflexión vaya un poco más allá no es una salida por cansancio por aburrimiento mucho menos por estar quemada ni nada de eso, no, no, no es que creo que ha llegado el momento de dar un puñetazo encima de la mesa y dejar de asumir como normal o como norma obligatoria esta forma de hacer política. Yo creo que nos podemos revelar ante eso que para eso somos feministas. Pero, Nuria, si dices esto, yo creo que tiene toda la razón, Carmela. Claro, claro porque yéndote ¿eh? haces un favor. ¿eh? No, no, o sea, claro, si, si tú dices, es que protesto, Ahí os dejo, ahí os quedáis. Pues que bien, una menos. ¿Entiendes? O sea, yo te digo, cuando, tienes, cuando ya estás harta, vete, tranquila, y que otras se ponga en tu lugar. Pero simple, es como quien deja de votar porque no me gustan las opciones. Bueno, pero entonces salen las opciones que no te han gustado. Nuria, Nuria necesita que le volvamos a abrir el micro para, para la última intervención. Gracias, María. No, porque, porque parece que solo podemos hacer política desde un sitio, que es otra gran mentira. ¿no? O sea, parece que solo hay una manera de hacer política y que solo se puede hacer política desde las instituciones. Yo creo que se hace política desde dentro, desde fuera y desde muchos sitios. Entonces, el irse de una institución no significa que, bueno, mucho menos ninguna de nosotras deja de ser feminista, y, pero tampoco que dejes de hacer política. Yo creo que hay, hay como muchas mentiras alrededor de, de cómo se está haciendo la política ahora mismo y no está mal que empecemos a, bueno, al menos a, a plantearlas. no Igual estoy equivocada y el año que viene llego y digo... Nada, me equivoqué completamente. No hay otra forma de hacer política, no se puede dar. Pero ahora mismo creo que sí. Creo que hay que decir que esta forma de hacer política daña, por supuesto no solo a las mujeres, que no avanzamos nada en igualdad, que no es una forma feminista, que las feministas nunca hemos defendido esta forma de hacer política y que no tenemos por qué asumir violencia cuando precisamente buena parte de nuestro trabajo es para acabar con la violencia de género. Es muy contradictorio todo esto marina no bueno a ver eh, yo creo que hay que estar y te lo digo desde a mí no, yo no me fui a mí me echaron <risa> A mí me echaron, pero seguramente también me hubiera ido al final del... No, no, porque, bueno, me echaron porque entró el PP, digamos, entonces me echaron y me, y me iba. Pero... Y la segunda vez me echaron por razones un poco más idiotas, pero, eh, digamos, eh, seguramente no hubiera seguido tampoco mucho tiempo. ¿eh? Por lo que he dicho, porque además no depende todo de una. A ver, hay un, en este momento hay una presión para el individualismo brutal en nuestra sociedad en todo el mundo. Entonces, no nos prestemos a ella. Solo tenemos una solución, que es actuar en grupo. Es la única. ¿eh? Y hay momentos como el actual que esto se complica porque nos dividimos de, en profundidad, etc. Pero es que la única solución es esta, es actuar en grupo. Entonces, lo que no podemos hacer es abandonar porque no, ni se nos reconoce eh, el, el tipo de protesta. No es, mira qué pena que se va porque no está de acuerdo. No, no. Yo que lo que creo que tenemos que hacer es que dentro de las instituciones, mujeres de diferentes partidos se unan para exigir determinadas, determinados cambios en las formas, en la, en, en, no ya incluso en los contenidos, que esto va a ser más difícil porque los partidos son muy celosos de esto, pero en el ayuntamiento ¿qué, qué me pasó? Bueno, pues reunimos, a, ni siquiera me habían dado la competencia de mujer, yo acababa de volver de Pekín, de estar en medio de aquel fregado, etcétera, pero sin embargo, bueno, Vale, pues reunimos a todas las concejalas de todos los partidos y nos pusimos de acuerdo en una serie de cosas. Volvieron luego a sus partidos y les dijeron, ¿cómo? Habéis estado con las del gobierno, pero estáis locas. Ah, ni agua. Y las otras obedecieron. Entonces, claro, o conseguimos romper esto o no vamos a, no, no vamos a, a romper nada. ¿eh? Y esto no se consigue yéndose. Se consigue yéndose la que no puede más, y a mí ya sabes qué es lo que te he dicho personalmente, pero, pero que siga otra, y que siga otra equivalente, ¿sabes? Porque es que si no, desde fuera, en esto, yo estoy con Carmela, no conseguimos nada, con lo, que, con, con lo difícil que fue entrar, ¿cómo vamos a salir así sin dejar huella? ¿No? ¿Eh? bueno <risa> Ahora sí se nos hace un poquito tarde y tenemos todavía un, una conferencia, una charla por delante y mañana una jornada entera para seguir trabajando juntas en estas jornadas y seguir aprendiendo. Muchísimas gracias Marina Subirats. Gracias. gracias.